Congreso Mutacional. ¿Qué harás? ¿Qué haremos el día después? Y el día después es ahora. Vamos a pedir la intervención de las fuerzas de la luz. Vamos a pedir que la luz intervenga y que ilumine todos los aspectos de nuestra vida que nosotros tal vez y seguramente en este momento no podemos resolver. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte